El video ¿Sí? ¿El puede ser, dice. Luisa ya ya va. va? Y a mí, Lucho, no, Lucha. no, no, no, cosas, baile, no. Dormir, Pero en tu pecho. Aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta, ¿Okay? que lo hecho. ¿Ya está? Ay, te... Mira Luisa <risa> Para mí Un casting Primero Sí, sí. sí. Primero el casting. Locho no va No, no, no va. hasta acá no No, muy canchero Y como que ya te das por Por sí. puesto en el programa no, Y eso no. Sí, no. sí, no. Sí, no. Sí. sí Sí, sí Canchereas demasiado Y ya eso La baja un poco mm, sí. Perdón ¿no? Uy uh. Luisa, muy bien. Porque ella me dijo, desde la humildad, ¿puedo hacer un um, bailando Rástica. de la tercera edad? ¿Qué tercera edad, boluda? Le digo, vos estás para el bailando. Vamos. Y otra que está para mí es ella, que, pará, pará, pará, que no entiendo por qué se banca que el marido no la deje, porque ella es una mujer empoderada y lo que ella diga, sí. tendría que hacerlo, y no esperar a lo que diga Mauro Zárate, que además está en otro país. Me parece raro todo eso, siendo una mujer que rea y juega ella sola. Entonces, hasta acá te digo... Todo está negociando. ¿Porcentaje hasta acá? O, 70, 80 Luisa. Luisa. Luisa adentro, 60, ay, ahora lo asume a Natalie. Locho lo lo lo, eh, lo lo muy canchero. U... Pero no, más no, se una. No, Locho, mirá Y lo, Gravia, lo, para mí no, Gravia, no, yo nunca, ahora conociéndolo y viéndolo acá, pues no te había visto físicamente nunca, yo creo que algo. Bueno, necesitamos bailarines altos. Perfecto. Bien, es un rocker. Es es rocker. Tremendo, tremendo, tremendo. Puedo hacer pareja con Natalie, ahí sí. Sí, con Natalie. Para que no se ponga mal Mauro. Uno de acá tiene que ser. Claro. ¿Uno de acá? Bueno, perdón, vos, perdón, ¿y vos ya no dijiste so, que no? No, que yo soy un queso, Marcelo no. Pero, pero, pero si no pasa, ¿por qué yo no queso? un, per un perro ladrando <risa> <Y> <risa> Pero no, no, pero el pasado no nos vamos a acordar El pasado ya bien, está fue. Lo conté muchas veces, Marcelo En el caño para el repechaje me ganó Nina Peloso ¿Nina <risa> Peloso? Me ganó Nina <risa> Peloso ¿Y cuál es el problema? <risa> yo conozco mis limitaciones Y la voy a ir a hacer con las pancartas a Luis Y a Nati Y a Nati, que hacer la hacer el 8 No, el 8 no, ocho no que digo que no, pero tiene que bajar un poco. Para mí está demasiado canchero. Ya, sí. si, o sea, por ejemplo, ya él cree que ya está. Adentro. No, yo no eso, lo sí, pagas, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Todo el tiempo lo subís, vos y lo pones en el medio, vos y pones el cartel. Te veo, yo te he visto hace media hora te estoy viendo meter el cartel, boludo, en el medio. Sí. gracias, sí. se hizo justicia. Sí. Para, claro. para mí, un poco menos es más. Mira, mira, mira, Marce, mira, mira. Se pone nervioso. Mira, mira, mira. Muy bien, humildad. Muy bien, humildad. Locho no va bailando sí. Locho la... no va bailando Locho no va bailando <risa> no va bailando, no bailando. tiene no alguna no chance, no no, chance. No Tampoco que se victimice Ahora se hace la víctima peor peor peor la víctima No, la víctima no, víctima. Peor, sí, peor, sí, no la va Es un medio Pero tiene alguna chance de pelear La posibilidad Tendría que tener una charla conmigo Personal porque quiero hablar de algunas cosas que yo Primero una cosa que ya te digo el bajar un poco el, el color de la cara. Para... <risa> no, no. no, pero el tan and go, todo eso que te tirás para mí, en, en esta época ya no va más. Es un es como gente. De vestuario que gente bien, como gente de las cañitas de otra época, ¿te o sea, <risa> no Digo, para. Blanco, blanco blanco? Blanco. No, blanco. blanco. Primero. Pero fue algunas cosas de la canchería de más. Canchero. Bueno, en redes te, la te sigo, acá te veo a la oh. mañana. Sí, canchereas, <risa> haces una de más y la perdés. Claro. Y viene el gol de ellos. Entendé como en fútbol. Pero nunca estuvo tan calladito. Tremendo. ¿eh? No, no, pero. Sí, no, bien. yo lo banco. Si lo tuve, encanta conmigo y me sí, pareció es espectacular. Jurado. Lo que pasa es que por ahí la cancherea demasiado. Hace una voltereta más, la perdimos, estamos todos atacando y viene el gol mal. de contragolpe. No, lo que sí, no me pinto nunca más. No, no, no, un poco, no me poco menos. Un poco menos. Un tono menos, sí. sí. menos para le tirás a más Al fuerte, fuerte yo. o bañate más rápido menos horas. <risa> <y> menos. <risa> Bueno, pero a ver, me gusta, porque Está estás escuchando oh, como nunca en no, no, tu vida. Yo lo tener. banco, lo quiero, lo quiero. Sí, lo queremos pero, todo. Sí. ¿Es un momento ¿Usted muy difícil? estaría para ir, Locho? ¿Usted estaría con su pareja, con Majo, para ir? A mí, claro, con quien más me gustaría sería con mi novia. ¿Tiene ¿Pero por Mario? qué no dices con Majo? Con voy a Majo, sí, ah, sí, Lo que usted disponga. O sea, pero lo que usted disponga. <risa> ah, mira, mira, ahí está, ahí está ah, va mejor. ¿Pero bailan los dos bien? No, ninguno de los dos baila bien. Majo empezó a baile y... Empezó ahora, pero pues ya arrancamos en julio, no llega. Que en dos meses, como que yo llega arranco en inglés. No llega en dos meses, marzo, no se llega. Pero usted, arranco ahora a ensayar. Ya. ¿Sí, el ocho, pues está muy ya whole, golpeado. Feliz, ocho. No, no, el ocho ocho está muy golpeado. Es que la gente en la calle es un momento difícil este. O está sea. o sea... viva, no, no. no, Está, está, no sabes cómo está. <cu> no empecemos con la gente en la sì calle. Yo digo, sí, a mí la gente en la calle. Quiero ver qué gente en la calle los, los pares le dice, tenés que estar. No, eh, sí, eso me es pasa nada. La gente en a, la calle es muy amplia.